Muy buenas vengadores, bienvenidos a Toxic Game Channel. Esto no es humo, eh, bueno, sí, es humo, pero es humo volumétrico, volumétrico, como, como vuestras cabezas, las de los niños ratas desde luego. ¿Y por qué digo esto? ¿A razón de qué? Esta vez, esta vez, ¿qué ha hecho PlayStation esta vez? A, a ver. ¿Cuántos de ustedes... Eh, ...son capaces de adivinarlo? ¿Qué es lo que ha hecho Playstation? Aparte de cargarse toda... ...de auto... ...fagocitarse... Autofago, ...se ha fagocitado... ...se ha devorado a ella misma... ...pero bueno vamos a dejarnos de lío de, de, de rollo de palabras raras ¿qué ha hecho esta vez Playstation? ¿qué pasa con las cuentas? con las cuentas del Playstation Plus me refiero ayer me reí de un chaval que hoy ya se le acababa la, la caducidad y no le renovaban la... Entonces, se ha comido el dinero de la Sony, pero no, pero no es que hay problemas de acumulamiento. ¿De acumulamiento de qué? De polvo, es lo que hay. Acumulamiento de polvo en las consolas, pero bueno. Y luego para... Ya para es que esto, esto también me tengo que reír bastante porque... Eh, porque es que no, no, no es ni medio normal, como, como casi todo lo que hay en, en PlayStation, ¿vale? Eh, desde aquí le mando muchas gracias a Kaiser, por supuesto, por, el, por, por este eh, por, porque tiene toda la razón. De hecho, me ha hecho gracias porque al, al leerlo piensa uno, oye, pues eh, eh, es, lo, habrá, lo habrán puesto, ¿es verdad? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Dice, así mejor algunos juegos de PlayStation 5 tras la actualización con, la compatibil con compatibilidad VRR. Un vídeo muestra de algunos títulos han desbloqueado su tasa de imágenes pasando de 60 a 90 frames por segundo. Y sin sensación de tirones gracias al VRR. Vale. Por cierto, bienvenidos al mundo del VRR, que, que parecía que lo desconocían. Vamos a ver, entre, vamos a entrar en el contexto. Si fuera prensa, me hubiese quedado mejor un titular como Supuesto experto en tecnología confunde los hercios, los hercios, Esto es lo que me faltaba, ya que me vomiten en, en la silla. No, no, no, no, no te, lo, no te lo vayas a comer, por Dios. Eso es lo último ya, vamos. Eso es lo último ya, no te lo vayas a comer. vamos a comer, por Dios, no te lo vayas a comer. ¿Pero tú sabes? Más ¿no? que aquí hay un papel. Joder, nena de verdad eh qué asco no no ya está Lo deja ahí de y deja de comer ay por Dios mira mira mira la cara de culpable mira cómo sabe mira cómo sabe sabe sabe que... si vas a bobita otra vez bobita ahí pero no bobita no está bo... No, si yo no sabía que. Si es peor que tener un niño chico. Es peor que tener un niño chico. Ahora me va a estar vomitando por toda la casa. Ay, Dios. Y por supuesto, la chaqueta, la chaqueta para. La, la chaqueta, vamos, para.. A ver. Saluda, saluda a la comunidad, anda. ¿Qué te parece PlayStation? Es que escuchar que estoy hablando de PlayStation ya le da arcadas a la gata. Esto no, no puede ser, no puede ser, de verdad. O sea, que yo me ponga a hablar de PlayStation y le da arcadas. Es que ha vomitado dos veces. Pero bueno. Vale, ya está, ya está mejor. Está mejor. ¿Está mejor o no? Está bien? <risa> a ver, espera un momento. A ver, ¿está bien o no está bien? Ya, le compro... Sí, tampoco pongo la carita de pena, que tampoco pasa nada. No, suena nada no malo, ¿eh? Nada más que vomitarme en la chaqueta, pero bueno. Ay, ay, mi cita. Vale, vale. Todo está mejor, ¿no? ¿Sí? Y se te ocurre vomitarme en la mano, vamos ya lo que te faltaba ya. Bueno. Mmm creo que esta parte también la... si notáis que hay algún corte es por acortar el vídeo porque... pero, pero parte de, de esta hazaña la vamos a... a, a lo, la tenemos que compartir ¿Eh? como, como, como por ejemplo, eh, fíjense que tengo dos, no, no una, dos ¿eh? sillas Gamers, es verdad que una está rota, pero bueno, da igual, la otra no. ¿Y dónde está el dueño? En la butaca de la abuela, porque esta butaca estaba en la casa. Yo creo que esta butaca estaba en la casa de mi abuela, pero bueno, ya no me acuerdo, no puedo decir que sí y que no. Pero que lleva más tiempo que el Brihan, vamos, de que lleva más tiempo aquí que, que, que vamos, en fin. Ay, Dios mío, qué, qué, qué, qué vida esta. Qué, qué, qué vida esta. La, la, la de.. Bueno, pues nada. Eh, volviendo. <risas> disculpad por la. Por, por un pequeño fallo técnico que hemos te, tenido. Eh, voy a tener que llevar mi chaqueta a, a lavar pero no importa lo importante es la salud y la integridad de este pequeño eh, algodón de azúcar con, con cuchillas en lugar de uñas bien eh, <ríe> Y pensaba que era gracioso de que un supuesto experto en tecnología confundiera los hercios con los fotogramas por segundo. Dando a entender en Vandal ya, Vandal sale corriendo y dice ¡No! ¡Puede llegar a 94 FPS! Muy bien, entonces vamos a dejar también... Una cosa clara. O sea, vais a pagar un Game Pass. Eh, es un insulto llamarlo Game Pass, pero... Mmm, vale, compro barco como animal acuático. Eh, Vale. Es que de verdad. Bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Que estáis pagando por jugar a una demo durante dos horas. Ya está. No sé cuántas horas os costará descargar un juego. Porque esa es otra. Os tenéis que descargar el juego completo. Uh, muy bien, bravo Sony bravo ahora voy a hacer espacio a, a mi tarjeta de SSD voy a hacer espacio en, mi, en, en esto para jugar dos horas se puede de verdad, o sea se puede ser más rastrero que lo que son los de Sony ustedes sabéis lo que hicieron cuando robaron las cuentas eh, bancarias a los usuarios de la PlayStation 3, aparte de... Hicieron dos cosas. La primera, y yo creo que la más... Eh, la, la que te hace decir con, con esta gente no voy ni de aquí a la esquina. Porque lo que hicieron, la brillante idea que tuvieron, fue a una actualización. Y en la actualización te ponía, ¿acepta las condiciones? ¿Sí? ¿No? ¿Qué con? ¿Alguien leyó las condiciones? Porque en las condiciones pone que eximes a la empresa de cualquier tipo de denuncia por cualquier problema causado por el robo de cuentas, literal esto viene en el contrato, viene en, en, la, en, la, en los términos y condiciones de la actualización que se hizo para arreglar el problema que ellos mismos habían tenido. Y no son unos pocos miles los que sufrieron eh, eso. No fueron unos pocos miles. Hicieron otra cosa también. También que, que, que demuestra lo, lo, lo tremendamente eh, retorcidos que pueden ser. Eh, hacen, por si no fuera ya retorcido, el hacer una actualización para que no los demanden. No para arreglar el problema, que sí. Arregla el problema, pero pero a mí no me denuncies. Vale. Eh, además... Eh, a los que no hayan aceptado esa actualización, digamos, algunos, mejor dicho, algunos afortunados, no sé si eh, muy con, muy contados, decía, toma, tú, toma, toma esto, o sea, como, como el que reparte un paquete de pipas, ¿sí? Que te han robado dinero de la cuenta Toma un paquete de pipas Y vete Niño Que está que está la cola Se está Se está acumulando a la gente en la cola y, y me estás aquí Jodiendo el negocio ¿Eh? Lárgate Pequeño cuajarón Palpitante de sangre Por cierto, ¿os habéis dado cuenta ya de que Aloy hoy y Eli son las mismas personas, el mismo muñeco. Yo de verdad. Y diréis cómo cómo venga cómo vengador venga, se te ha ido ya ya con esto ya se te ha ido. Tú estás viendo visiones, estás viendo visiones, está, estoy viendo visiones. Bien, eh, pues os voy a dejar con unas imágenes. ¿Eh? y me dejáis en la caja de comentarios si lo que digo tiene o no tiene un poco de razón ¿vale? ¿vale? hasta queda queda advertido, nos vemos en el próximo vídeo entonces Toxic Game Channel